Amigos y amigas Del Facebook, del Youtube Y del Instagram Bueno, ¿qué? Amigos rocinantes ¿Qué? ¿Nos vamos a tomar un cafetito? Hoy vamos con paquete Llevamos a Charlie detrás A ver, señor Del Focus falta ir a 10 kilómetros por hora, que me caigo, hombre. Hoy estoy estrenando una protección nueva de la inés en la espalda. Hay que aprovechar las ofertas ¿eh? de las rebajas, sobre todo los que no tenemos ni un puto duro. Luego intentaré poner alguna foto o alguna toma de la protección que llevo os puedo decir que estaba rebajada la que yo he comprado, ¿eh? un 70% y cualquier inversión que hagáis en protección en vuestro cuerpo no tiene precio, ¿eh? pero si encima te ahorras un 70% del precio que marcaba porque ya sabéis cómo van las chorradas estas de las modas que es que esto es del año pasado, esto es de hace dos años tal pues a mí la verdad sí, me molan las cosas nuevas, no te digo que no. Pero que una cosa, no sé, una protección. Que una protección o una chaqueta tenga dos o tres años y la compres mucho mejor de precio, pues la verdad me la apela bastante. Cafetito rápido. Y para casita, que hoy me toca hacer de cocinero <risa> Sí, sí, sí <risa> Que estoy chalado, ya lo sé Ya lo sé ¡Uah! Como me duelen los baches estos, me cago en la puta Cada vez que pillo un bache yo no sé es que soy el único, ¿eh? Pero aparte de dolerme los huevos, me, me duelen el alma con la moto, tío Sufro po más por la moto que, que, que por mí y volviendo al tema de antes, ¿eh? de las protecciones, sobre todo invertir en protección, ¿eh? que cualquier rascadita, yo es que de verdad, ¿eh? creo que lo dije en uno de los primeros motoblogs que hice. Yo ir sin guantes, hostia, es como ir desnudo, ¿eh? y sin un buen calzado también, eh. Imaginaros que, yo que sé, cualquier caída tonta Una rascadita en las manos y tal eh, Se acabó jugar a la Playstation, eh Hay que tener mucho cuidado encima de la moto Pero, hostia, si llevamos algo de protección Se trata de minimizar riesgos, eh Buenos días, señor ciclista eh, que el Tour de Francia es por otro lado, tío. Eh, bonita vista aquí, eh, de la zona. A la izquierda, mata de peta, a la derecha, Sabadell y recto Castilla del Bayes. Aquí vienen las curvas más bonitas de esta carretera. Al menos para mí, ¿eh? Este trocito ah, es súper guapo. de los guardarrailes que siempre lo digo, eh. a ver si alguien de Castellar o de la autoridad competente los arregla un poquito y los mejora, hombre que esto es una vergüenza, coño muy bien con estas curvitas guapas aquí estas molan mucho puta mierda de guardarraíles de verdad ¿eh? estos son como cuchillas macho por favor escuchadlo a los moteros coño y arreglar los guardarraíles que es quedan pena Venga. si es que estos son cuchillas de aceitar no si es que Aquí tenemos un tropiezo y nos vamos, nos trocean como un chorizo, tío. Y yo quiero unas carreteras seguras, eh. Y bien asfaltadas. Y sin mierdas de hierros de estas. Así de chungos. Yo pago mis impuestos porque yo quiero tener unas carreteras decentes, ¿no? y ahora por encima del puentecito puentecito na, na, na, na, na, na, na. bueno que amigo reciente que me gustaría tomarme un café va y así descansamos un poquito Epa, agujeritos aquí. ¿Estamos fuertes? Estamos aquí en el medio de la nada. Que no hay nada. Por allí está Mata de Pera. Y por ahí estará la terraza. y barcelona pff, por ahí esto es lo que pasa cuando te metes por una carretera de tierra que las ruedas pues se quedan llenas de tierra Da igual, no corra, si sí, vamos a llegar, de todas maneras. Venga, siéntate. <ríe> que te van a estar los bichos. Te va a pinchar el culo, coño. Si no hay nada como hacer el tonto, para divertirse. Venga, vamos a hacer el primer motoblog en una bala de paja Hola amigos y amigas del Facebook y del Youtube Charlie está conduciendo una bala de paja aquí un caballito sube o te quedas aquí o entonces sube me voy a comer todo el polvo para que quiero ir a marruecos o hacer el DACA? cago en la puta hay que ser suave con el gas y intentar esquivar todas las pibrecitas cago en la leche esto es como la playa esta tierra suelta